Yomele Meloso en un lío. Ay, Estos muchachos, como que. Dios mío, ¿qué es esto? De nuevo, cuenta muchacha? Bueno, ¿quiere quién? Ajá, arroca, ¿eh? 25 o qué? 25 millones. No, aquí se le ha perdido eh, como el respeto a los cuartos, Villalona. No, pero se ha perdido 240. Al peso dominicano se le ha perdido no, el respeto. No. Sí, sí. Se sí. le ha perdido 240 millones de pesos por el. ¿Por el qué? Dime. Un juez de la segunda sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional emitió una orden de arresto contra el exponente urbano Yomel El Meloso por presuntamente no presentarse ante el tribunal donde se conoce el juicio desde el pasado mes de diciembre por la demanda de difamación e injuria interpuesta por la presentadora de televisión Sandra Berrocán en el 2019. De acuerdo al portal Más VIP citando una fuente, la orden de arresto es por de rebeldía incluye impedimento de salida del país. Según el medio especializado en temas de farándula, el abogado de Sandra Berrocal, Wilkin Sánchez, tiene la situación, la citación, desde hace varias semanas, pero no han dado con el paradero del meloso. Pese a que la inteligencia que se ha estado ejecutando, es posible que se entregue en las próximas horas de manera voluntaria. La presentadora de televisión, Sandra Berrocal, interpuso una demanda en contra de Cristo Fernández, mejor conocido como Yomel El Meloso, y de Sumani y Luis Alberto Carvajal, acusados por el delito de difamación e injuria en el mes de noviembre de 2019. Son un caso muy delicado, aquí la gente le gusta hablar de caballá. ¿Tú entiendes? ¿Eh? Tiene los artistas, por eso se dice manejo manejador, el artista cuando tiene esa fama ya tiene que caminar por las porque todo se le pega. Y esas redes, ¿Eh? son como un peso demasiado. Claro, usted tiene seguidores usted tiene usted tiene que medirse. Si tú dices, ah, dono un con la... Usted tiene que medirse para usted emitir un juicio hasta publicar algo en sus redes. me este es ¿no? ¿Entiende? ¿no? Hasta publicar algo en sus redes. Pues, eh, esa muchacha ha cambiado mucho, vean ni parece ella ya. ya, ya. Oigan eso. No, tiene, no sé, que es? ¿Eh? ¿Tú Ay, labios, ¿no? no, no, no, no. No es no de las mujeres que llaman mi atención. Porque es como muy plática. Pero, ¿ya te los labios, no, no, es muy plática. No, yo me lo uso. Eh, va a ser igual que Omega. Es eh, un pichón de Omega. Eh. Tiene, que, tiene que moderarse. porque Y cuánto. A una mujer es difícil también. Mira, tú sabes De que man. por un lado le cae mal, pero por otro le cae bien. Porque. Okay. y suelta dos o tres temas más y suena ahora mucho más en la calle. Se entra mucho más. Y okay. si el tema no, yo me él aquí internacionalmente, tiene su auge. No, a mí no, a mí no me da nota, Marco. A mí, yo me. Tiene man, su auge no. aquí internacionalmente. No, creo, no. Para mí, yo sí. me voy a poner el pinto que cantar aquí. Es que eso es lo que pasa: es que aquí no hay grajo, aquí no hay yeca. Eh, no, no, no, no, no, no, no tiene flow. no Flow para mí no tiene flow. ¿Tú entiendes? No tiene como ese. Ahora, si tú me dices estos muchachito y fecho, nino. No escuchaste atentuos, ¿tú mío, de, eh, pues el Atento a mí ahora. El flow del que no me gusta. Sí, ok, está bien. El Pero flow. Sabes que... Que no... Como que no. <risa> Cuando fácil, no, fascinó. ahí está citado ya con una orden de arresto. Pero ya el, la entrega voluntaria ya no vale porque usted está por. Oiga, usted ya incumplió. Ese es uno de los representantes del alfiler. Oye, ya usted incumplió. Usted está en rebeldía. Usted no venga a decir que entregarse con el padre. Nada de eso va a valer. Derechos humanos, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya usted está en rebeldía, usted no fue. ¿Hello, buenas? Ok, ¿no? Puede interactuar con nosotros en cualquier de los temas, al 809-725-0505. Claro, dije, no, dije, ahora que se va a entregar con fulano y fulano, no. Ya usted dejó de ir a la, a la ¿Se citatoria. Se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo. Sí, pero acuérdate que ella salió de Alofoque Radio. ya ella se fue de Alofoque Radio. entonces, si se fue de Alofoque Radio... Y Ella estaba en Alofoque. ¿Qué Hello, es? buena? Hello. Saludos. Neto. Sí. Dice que tú no le entras mano a Sandra. ¿Cómo fue? Tú no le metes mano a Sandra. No, mano a Sandra? no, no. Dice que metele mano no Y por dónde le va a... Y tú, y tú, ¿qué le harías? ¿Eh, fue? De todo le hago. De todo le hago. Hasta lo que no se ha inventado. Ya, ya, sácame Uah. ese preso de ahí. <risa> no, y... no, Señores, estos muchachos no son fáciles. Porque, porque claro, claro, que esto, esto es, un, es un lío feo. Eso viene por. Hello, buenas. Buenas tardes, Neto, ¿cómo estás tú? Saludos, sí. ¿todo Jesús? bien? para ustedes? Oye, la última, pone que se agarra el peje. Por la boca. Por la boca. Yo es meloso que se lo siga chupando. Porque, oye, bien, ¡Hey! todo lo que se dice, todo lo que la boca le llega, no se dice. Y ah. oye, la última. No es meloso, no tiene ni 25, ni 25 millones de pelos. Así que él que se cuide, porque va a ser un peor que Omega. ¿Tú le metes mano a, a Alessandra? Alexa, soy un hombre casado, tengo mi esposa, pero ella está dura, la chica. Tú sabes ah, cómo es. Ja, ja, ja. Bendiciones Dios para ustedes. Gracias, ¿sabes? gracias, hermano Julio César de Pimentel, siempre activo con nosotros, sosobroso. Tenemos que ir para Pimentel a visitar a Julio César, que mate 10, chivito, 11 gallinas, un chivito, un sí, chivito para allá. que esté preñado y la chiva, pa. sí, o un cerdito con arroz adentro, vea. No, no, no, no. Chivito. Hello, buena. A lo neto. Sí. neto. Sí. El meloso se jodió. y al alfa no le queda mucho cuarto 25 millones tiene que dar. Y que 25. Tú... Y el alfa <risa> gastó todos los cuartos en el bug... <risa> pero, ¿Quién lo va a ayudar ahí ahora? Pero acuérdate Ay, que las redes del alfa le dejan un promedio de 250 mil dólares a 600, a 600 mil Mensual. dólares mensuales. Ya tú sabes. Entonces, no no no proyéndose lo van. de los 24 millones que le ofrecieron por la firma de 10% de Carbaformer Music y 10% de Sony, de Sony Music, entonces eh, sí, digamos, está firmado, está firmado. Ay, Chely y todo demás. Ay, hay unos Chele, bueno, ya. sabes ellos rinden así. Lo buena. Buena. Oye, yo te estoy llamando para ver si tú me puedes poner el video de y Profeta Rimi de Anuel. No, ¿De quién? De Anuel Double AI y Osuni y ⁇ flow soldado y, soldado y profeta. Sí, soldado y profeta. Soldado y profeta. Sí. En, ¿En la, pausa, en la ¿sí? pausa vamos a colocar, amigos, lo vamos a colocar en la pausa. paso buenas tardes. Dios mío. 809-725-05-05. De de de Dice demasiado mal, dicho, mijo, papá. esas malas palabras. no No queda Dios, nadie. No el legado que era de Papá Tarima, aquí si ponemos este tema. ¿eh? Quiero un... No, no, yo pienso que deben llegar a un acuerdo, Sandra Pedro Cal, y, y yo creo que sí también que es un tipo... El problema me... es que hay inconveniente, porque tanto como yo Mel y Sandra ya no pertenece a ellos. Por parte de Sandra pertenencia a Tracy, y por parte de yo Mel pertenecen al Alfa. Y ahí ya son como dos polos opuestos. Ah, Oscar, Oscar. Está difícil. Oscar, la, la interpretación de él. No, Marco, está bien, Marco Rosado. Señores, no es así porque eso viene por atrás, eso viene con algo como personal, eh, ¿no? es sea, algo personal. ¿Tú sabes cómo es? Eso es así, vamos a la pausa y retornamos con más informaciones. Los osos <música>